El día de hoy, Mario, vamos a hacer un juego que es muy común que lo hagan en las fiestas o en los baby showers también, ah, ¿no? Yo no sé, Paul, tú me dijiste hace rato de qué se trataba. ¿Se van a ocupar pinzas? Va a ser de resistencia, nano, Pero este no juego. Explícanos qué no. va a ser. Haz de cuenta, Mario, mira. Muéstrales primero las pinzas para que vean qué tipo de pinzas son, porque hay bastantes tipos de pinzas. No, son pinzas para, para colgar Para ropa. la ropa. Ajá, Ajá ¿no? para sí, colgar ropa. No más que el reto, nano, va a ser a ver ¿Quién de los tres va a aguantar sí. más en su cara? ¿Soportar? En la cara. en la ah, cara. Su cara no? ¿En sí. dónde? Pues ya que en orejas, pues, en orejas. Bueno, en, en esta parte y esto, y esto. Lo que es la parte del tronco ya, del cuerpo. Ya, ya de abajo. ¿Para de aquí para abajo, abajo? y no? de, de ahí para arriba. Y pues, Paul, ¿quién inicia? Ah, pues hay que decidirlo como siempre lo hemos decidido. <ríe> ¿Chin-champú? ¿Chin y después, piedra, papel o tijera. chin, ¿Chin ¡Chin, champú! Nano. no. ¡Nano! ¡Piedra! ¡Piedra, papel o tijera! Te gané, oh, yo estoy el tercero. Pero ojo, Paul, hasta que uno diga ya, ya estuvo, ¿eh? Ah, no, vamos a poner más, ¿eh? Eso depende de ti si quieres ganar unos ricos tacos en la noche, nano. Ah, taco. Sí, sí vamos a tacos. taco. el premio de hoy. El que soporte más pinzas en su cuerpo es el que va a pichar la cena de ¿La hoy. ¿La pongo? Ok. ¿Dónde, ¿Dónde prefieres tú? En el titi. Pues no, Ay, titi. caray, la, nano. Las titis. No, no, me da miedo, pobrecito. Dale. Ponle, ponle. Ahí. ¡Ay! ¡Dale, dale, dale! dale sí. ¡La ay, ¡Sin miedo! ¡Sin miedo al éxito! Ah, ¿No te duele? Sí, duele, pero no importa. Es más, ya van, no do vete, ya. van dos. Van ay, dos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quita eso! ¡Quita eso. ¡Ay! Van dos. No, van dos con esta. Bueno, te la voy a poner. ¿Y qué problema? En la otra es que, oreja. El problema de es que Dios, ¿cuál es? ¿Es ¿Cuál? Que te dejó los medios la, la tapan así, güey. Ah, ah tienes que ser hasta el fondo. Sí. Ah, okay. ok. Van tres con la de Paul y con esa cuatro. Cuatro. Ahí va quedando nano. Oh. ¿Te duele ahí? Cinco. Sí, man, a ver. A ver, Cinco. Dale, dale. Hasta donde digas tú ya, ya, eh, nano. Ajá. Sí. Hasta donde aguantes. Eso depende si quieres invitar a la cena o no. 6 ¿Sí? Vamos a ponerle una aquí, Mario Deja, deja, 7 8 abre tu naricita No, hay, no. Ah, no, hay, no, no no, si no quiere, no, si no, quiere, no, es donde sea. Mm. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, boquita no, no, no, La boquita Nada, L. No duele, ¿Qué sacas, no, chaval? No, no. Te aguantan los te aguantan. Tres, pero es que. Ah, tú dale, dale, dale. dale tú, dale, tú, pues, tú, tú. Además, tú dale, es cierto. Ajá, exacto. ¿Cuántos van? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Dale, dale, dale, dale. Ah. 12. 13. Ándale, ándale, <ríe> dale donde tú quieras. 13, 14. Oh. 15. No agarra. Es que, que no agarra. agarra. No tiene granita. <ríe> no no, no. Es que está duro, Exacto. a pesar de que tiene la panza, está duro. Exacto. 6. <ríe> Oh. Vamos al último hacemos el conteo Exacto Dale, tú dale, tú dale no, tú. No, te da el conteo Es no, lo mismo tierra? Es lo mismo como los bombones Ya, ahí está Nada, Sí, sí, Dale, dale, hay que contarlo Vamos a darle eh, el conteo Uno Dos, dos tres, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve, nueve Diez, diez. 11, 12, 13, 14, 15, 16 Ah, ¿son 16? Ah, sí. él va a pinchar la cena Ah, no va, ah, va, va, va, va, sé vamos, si no va vamos a ver yo si es cierto Yo me lo voy a poner donde yo quiera De todos modos ya sé mis puntos que no son débiles oh. Bien, paul. ¿Te dolió la puntita? Sí, sí, ¿empiezas? Uno ah. Bueno, el conteo lo vamos a llevar al final Ah, sí duele No, pues sí duele <risa> Dijo que no lo lía. Dos. Eso no se borca, ¿eh? Ahí está, ahí está, <risa> ah, <risa> ahí está. Ah, ah, eh. Porque lo no tiene el... O sea, el dolor ya se le duplica uno. Ajá. Tres. y por cada ah, carita! ¿eh? ¡No Yo estaba hablando! Cuatro. ¡Ah! Oh, te va a dejar en la Claro, no me va a evitar creo. <risa> ah, vale. Ya entiendo que sí. Cinco. Seis Siete Ocho Nueve No cabe, nueve, no cabe Diez Con esa, diez Once oh, <risa> Decías que era fácil, eh no. Pero esa la ha puesto así, Ajá. más grande, cuando este eh. me puso la puntita Ah, <risa> la puntita así duele y eh. esto me puso la eh. este, <risa> Es que se lo empezaste, <risa> no el, el personas, es, que, es que se ve bien rico ¿Dónde llevo? Ah, no sé, pero ahorita lo vamos a contar, tú dale, tú dale, tú dale ah, <risa> Hasta donde soporte Los tú. tesones, los tesones oh, <risa> Está llorando ya, Nano, ya está llorando Ay, Dios, ah. Dios. Nada. ya está llorando ay no llores no. Ay en la nariz báscala cuando me toca no, no en los tesones ah, es donde quiera ahí, oh, ah, ahí, ah, ahí ah, aguanta más. Más. Oh, más ten ten ten ten ten ahí está el eh, me duelen los ojos ya ah, duelen los ojos no. ya? No, te no voy, no no no no, no. Ayúdale, dice. Vamos a ayudarle. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! las no ¡Ah! No, pero es que fue algo rico así para ti. que me Exacto. <risa> bueno, toma. si te hace llorar. Sí. A ver, a, a ver, la oreja. A, ver, la oreja. Ay, qué Tarado, no. mirada, a la cara. ¿Está llorando, Paul? Sí, está la oreja. Ahí, aquí. la oreja! la tetilla aquí no la tetilla ¡Es en la oreja! mira, a ver, y luego te pusimos dos y aparte te pusiste aquí al lado, sí. ¿eh? aquí, no, no, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 16 hacerlo, no, no. 17. 17. 18, 18. Oh, ¡Nada! No. Ah, ah, es curioso. Me las caído más. A ver, podemos yeah. hacer la revancha. <risa> los tiene que superar. Oh, a poner doble. Oh, ajá, exacto. No, pero yo me los voy a poner. <risa> eh, no, no, no. Bueno, no, no eso, no, eso sí es cierto. No, pero yo yo se no, puso poné. como dos. Ah, como dos. Nada. No no. No. Ah, ah, no. No. No. no, no, no. Yo, yo tú, ya te dije, ya pontelas tú solo. <risa> en la cara? Yo te puse nomás en la oreja. Ah, bueno. ¿Y quién es el que me dolió este de aquí? Nah. No, no. No, no. A, no ver, a ver, a ver, cállale así Cállale, no cállale Ay, mi chichi peluda <risa> chichi... no padre! Le da miedo <risa> sí. ¡Ah! Sí. ¡Ah! Pero, No se me... le pega No se le pega Muy pequeña, batería, no muy pega. pequeña. Es que ah, ah! Te la tope. Claro. Mira, te voy a echar de que tú me la pongas donde quieras en la parte de la cara. Una. Bueno, encontraste al ponla final. Ah, más a Para que le duela. Está adentro. ¡Ay, caray! ¿Come es eso? Está bien, está bien. Exacto. ¡Eso ah, es como me pongo, el De arriba con, ah, pon la ca, wey. No te vas a poner acá, güey. No importa. No importa, dale. ¡Ay, <ríe> c**! duele. ¡Ay! ¡Pónganle otro No, ponla al otro lado. Oh. Bueno, ya se compensa el dolor de los dos lados Ah, sí, exacto, se oh. compensa y se... Como que se distribuye el dolor oh, sí El oh, Ay, duele Ay, güey oh. oh. no. Ay Ay, ya me arde la oreja Ay, a oh, no. otro lado, no, no oh. No, es ya, no ya no le cabe No, es que no, no otro la lado No, Aquí no, no, <ríe> no, no, no, anda Oh. Ay, cobrón Acomodatelo, acómodatelo Oye, ya me toca a mí, ¿no? Bueno, ¿Ah? dale, dale, pues sí, dale, dale, dale Acomodatelo. a ver cuántos De todos modos, o pierdes o ganas Ay, cobrón De ti depende, si Nano va a ser el que va a pichar los tacos No, ya he comenzado, <risa> yo como te Me hecho unos 50 50 ¿Cuántos? hasta en el pelo sí, ¿verdad? la panza y tomando todo aquí en te cabrían en la panza? me cabrían 100 me 100 cabrían todo. en todo el cuerpo me cabrían unas 20 nada, no, oh, no, no. Oh, ya vimos a Mario con más no manches, Mario ¿qué sientes en estos momentos? ¿puedes hablar? no, güey <risa> ya ya, güey, no ¿ya? vale, tíralos, tíralos aquí, aquí bueno, va de una vez el conteo una Dos Tres Cuatro Cinco Cabrón, si duele Seis o sea. <risa> Ocho Nueve Diez Once <risa> Doce a pichar los cacos! Me ganó no, Nano, Mario, por, y se puso en las por, cepillas por cuatro, dame, Es por que cuatro. ya no me cabía, es que tengo la cara chiquita Es que a mí lo no que me cabía mejor eran las tetas de aquí, Te de ¿La, las cuatro, la, dos en la chichi y dos acá Si ¿Sí quieres que No, ya no Se vale? Para calar, a ver Dale, dale papá, pues, dale, dale da. da más no, eh, no más este, no si... Ah. Sí me ha dolido a mi papá No puede agarrarla No puede Oh, oh, oh. Me está oh. la no, no, no sientes como así hinchado aquí ¿Tú? Sí no, a mí me pasó ¿Sabes lado. cómo se siente, muerto? No, no te <ríe> <ríe> y pues bueno Mario, esperemos les haya gustado este video Fue algo divertido y algo rápido, algo express Que pues está chido para hacerlo en familia sí, también, sí, ¿verdad Nana? No, sí, no. Está también. divertido Sí, Nata, sí Y pues denle like, suscríbanse, activen la campanita Y también recuerden Mario seguirnos Por favor en Facebook Ya queremos llegar a 10.000 por favor Vayan allá a seguir irnos a Facebook, aparecemos igual También a Instagram dije, y Ajá. vayan a seguir a Nano, Nano en su canal de YouTube. Nos vemos <risa> al siguiente video, espero les haya gustado. ¡Gimmy pa! ¡Salud y mi <risa> ¡Y